Hola, ¿qué tal? Yo soy Ambar Luna y hoy te voy a enseñar cuatro pasos básicos de bachata. Comenzamos con nuestro básico 1 Rodillas siempre flexionadas, levantamos el talón del pie izquierdo y damos un paso lanzando la cadera hacia el lado derecho. Paso, cambio mi peso, paso con el pie izquierdo de nuevo y toquecito doble de cadera. Y vamos de regreso. Derecho, cadera, cambio mi peso, cambio y doble de cadera. Repetimos. Uno, dos, tres, paso y cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Tus manos siempre cerquita de tu cuerpo, codos flexionados. 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Hola, yo soy Amber Luna y este es nuestro básico 2 de bachata rodillas flexionadas, levantamos el talón izquierdo y doy un paso, paso mi cadera y regreso mi cadera, regreso mi pie izquierdo y solamente hacemos un tap. Voy hacia el otro lado, uno, regreso cadera, dos, regreso mi pie derecho y tap. Voy de nuevo, pie izquierdo, uno, cadera, Regresa, dos, regresa el pie, y cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Voy un poquito más rápido, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Hola, yo soy Amber Luna y te voy a enseñar nuestro paso básico 3 de bachata. Comenzamos rodillas flexionadas, talón izquierdo levantado, vamos a dejar nuestras manos cerca del cuerpo, codos flexionados. Paso con el pie izquierdo cruzado, voy hacia la diagonal, 1, paso derecho, 2, regreso el izquierdo, y hago un tap con el pie derecho en diagonal también, 4. Y voy hacia esa dirección de regreso, 1, paso 2, cruzo 3 y 4. Y puedo acompañar con brazos largos, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3. 4, y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ambar y este es nuestro básico 4 de bachata. Este paso es también conocido como la caja. Comenzamos con el talón izquierdo levantado, rodillas flexionadas, y vamos a imaginar que estamos dibujando... Un cuadrado o una cajita en el piso Comenzamos hacia el lado izquierdo 1, 2, 3, tap Aquí levanto talón derecho 4 y 5, 6, 7, tap izquierdo Y vuelvo a comenzar 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gobierno de México.